¿Qué tal amigos de al día? Nos encontramos desde los exteriores del Ministerio de Inclusión Económica y Social de acá del Cantón Quevedo, lugar en donde en estos momentos se registra un gabinete con la presencia de la Ministra de Educación, el Ministro del de MIES, Subsecretario de Promoción del Ministerio de Salud Pública, el Vicepresidente de la República, también se encuentra aquí presente, el Ministro de Pueblos y Nacionalidades, la coordinadora del Registro Civil, Secretaría de Planificación y también está presente la gobernadora de la provincia de Los Ríos, Génesis Blum. El, el vicepresidente de la República llegó en representación al Cantón Quevedo del presidente Guillermo Lazo, quien tenía previsto su presencia hoy acá. Sin embargo, al atardecer pues, de este día jueves, se anunció que suspendería la visita al Cantón Quevedo, por lo cual... Se conoció que era el vicepresidente de la República del Ecuador quien iba a llegar en su representación. Y en estos momentos se encuentran aquí, en el interior del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tratando temas de salud. También están eh, coordinando temas de inseguridad ante lo que vive también la provincia de Los Ríos. En este sector, que es la parroquia 7 de octubre, lugar donde está sentado el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se ha cerrado... Ambos, ambos tramos para evitar que los vehículos transiten por esta zona, pues están los altos mandos institucionales en este lugar. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar desde acá del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Reiterar que aquí se encuentra presente la ministra de Educación, el ministro de Míes, está también el subsecretario de Promoción del Ministerio de Salud Pública, el vicepresidente de la República del Ecuador, junto ...al Ministro de Pueblos y Nacionalidades, está también la Coordinadora del Registro Civil... ...está también presente la Secretaria de Planificación y la Gobernadora de los Ríos, Genesis Blum... ...recordar que hoy también se realizó en el Parque de la Familia una actividad en torno a desnutrición... ...motivo por el cual se ha coordinado esta visita de la Vicepresidencia de la República... Gracias a todos los que se conectaron a nuestra señal, no olviden compartirlas, nos volveremos a conectar cuando la noticia lo amerite.